eso eh, es una pregunta bastante eh, compleja eh, sobre afrodescendiente primero lo que hay que definir qué cosas afro no por supuesto que en cuba los que estemos familiarizados con la historia de cuba con la cultura cubana eh, sabemos que eh, hay hubo siempre un proceso de, de nacionalismo eh, bastante fuerte y eh, Cuba, la historia cubana, la identidad cubana fue mucho más fuerte durante los años de la criollización, durante los años de la formación del criollo, de la nacionalidad cubana eh, en los eh, finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX y por lo tanto eh, la nacionalidad marcó un paso importante, marcó un punto importante eh, por lo que muchos de los ...negros descendientes de esclavos y esclavos mismos también... ...que fueron liberados para, eh, para formar parte de las de la, de la luchas por la independencia de Cuba... Eh, ...pensaron siempre primero en eso, ¿no? en, en la cubanía... Eh, pero siempre, por supuesto, estaba eh, lo negro por detrás, estaba la esclavitud por detrás, las consecuencias psicosociales de la esclavitud, estaba la marginalización, estaba la discriminación y una serie de, de consecuencias que la esclavitud dejó de huellas, que la esclavitud dejó, que marcaron eh, una, una secuela, que, marcaron una, que, que fueron una huella importante eh, después que Cuba logró esa... Eh, ...vamos a decir, que, que ganó la guerra contra España y que eh, se llegó a la república... ...una república que como sabemos no fue independiente totalmente... ...porque estuvo, eh, vamos a decir, pues fue una república neocolonial... ...porque con la llegada de los Estados Unidos y la creación de la, de la república en 1912... ...se demostró que, fue una, que no fue una independencia total... ...pero bueno, en esa, en esa república fue, fue donde esos negros se dieron cuenta de que no todo se había logrado, de que no todo que, que no todo lo que, por lo que lucharon eh, estaba ahí al alcance de la mano y que eran bastante imaginados por parte del, del, del, de ese nuevo gobierno eh, republicano eh, o de todos los gobiernos republicanos que se sucedieron unos a otros y empezaron entonces a pensar en sí mismos como negro y empezaron a exigir cosas en sí mismos como negros, no, no tanto ya como cubanos y por, lo, y por eso es que, en ese sentido, lo afrodescendiente y el concepto de afrodescendencia es un concepto que yo considero eh, metodológicamente apropiado para estudiar la, la diversidad eh, étnica eh, y la diversidad, eh, digamos, ideológica también de ideas que existe en, en la Cuba actual, puesto que hay ideas, porque hay ideas que... Eh, que, que están eh, enmarcadas, que están eh, incluidas, implícitas, dentro de ese concepto de afrodescendencia que no podemos olvidar.